Eh, hablando sobre el desarrollo del cerebro. Ya hemos entonces, hasta el momento, visto cómo, cuáles son los factores que influyen sobre el, de, el, de, el desarrollo del cerebro. Vimos, a grosso modo, cómo se debe dar el desarrollo en los pre, en, prenatalmente y en los primeros momentos del desarrollo. Y también vimos algunas formas de cómo responde el cerebro al al ambiente principalmente a través del eh, con el concepto de plasticidad, ¿no? Bien, haciendo énfasis en algunos tipos de plasticidad y qué pasa cuando el ambiente no es el ambiente eh, esperado, ¿no? Entonces, ¿qué serían los casos de privación eh, durante los primeros momentos del desarrollo? Entonces, alteraciones ya sean cualquiera de estos factores en el ambiente, en la genética, en la epigenética o en los procesos... Eh, eh, prenatales pueden conllevar a alteraciones en, este, en el desarrollo del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos de, de, de alteraciones del neurodesarrollo, nos referimos a eso, ¿no? Cambios significativos en el programa o en, los, o en, eh, en lo que se espera que suceda en el desarrollo del sistema nervioso. ¿Sí? Y, entonces, y esos cambios, esas alteraciones, pues van a ser desadaptativas, ¿no? Van a ser como tipos de plasticidades adaptativas que afectan la estructura, o sea, afectan el funcionamiento cerebral y se van a ver reflejados, por lo tanto, en problemas de adaptación o problemas psicológicos, conductuales, cognitivos, emocionales, lingüísticos. ¿Sí? Te en algún que... Hay, vimos varios procesos, ¿no? Entonces, cuando suceden fallas en estos procesos de neurulación, de formación del tubo neural, que esto es embriolo, embriogénesis, todos estos eh, neurogénesis o submigración vamos a alterar, a tener alteraciones, por lo general malformaciones, alteraciones gravísimas que hacen que la forma, la estructura del cerebro, del encéfalo, sea gravemente diferente y por lo tanto tengamos serios defectos en, en el desarrollo también psicológico, conductual, ¿no? En cambio, cuando fallan los procesos ya de maduración, sin puede ser que no tengamos alteraciones tan graves, ¿sí? Y que no sean, eh, no conllevan malformaciones en la estructura encefálica. ¿Sí? Bueno. Hay al menos dos formas de ver las alteraciones del neurodesarrollo, ¿no? Una forma basada como en los síntomas, ¿Sí? Que, está, que es propia de, de la medicina, de los modelos biomédicos, de la, del CIE-10, de del DSM-5, de estos manuales diagnósticos para enfermedades. Eh, entonces aquí se parte de, de unos síntomas conductuales, funcionales, neurológicos, y a partir de ellos de ello se, se asumen unos síndromes que por lo general tienen los nombres de quién eh, los... Eh, propuso, ¿no? Recuerden que los síndromes o los trastornos mentales no se descubren. O sea, no hubo alguien que descubrió la depresión, o no hubo alguien que descubrió el autismo, no hubo alguien que descubrió el TDAH, porque ni el TDAH, ni la depresión, ni, ni el déficit de atención hiperactividad, ni, ni el autismo, existen en el mundo como cosas para ser descubiertas. Son formas de entender el mundo. O sea, las teorías no se descubren, las teorías se proponen. ¿Sí? Así como alguien propuso alguna vez... Ponerle nombre a los animales, bueno, entonces pues así también se le puso nombre a algunas cosas. Pero entonces, eh, porque muchas personas pues no de que hablan, como ¿quién descubrió la esquizofrenia? no, Pues nadie, alguien propuso el término y los, y los síntomas y a eso le dieron el nombre, ¿sí? Y muchos de estos síntomas, de estos síndromes, pues tienen ese nombre de, de, de, de la persona, el médico, el neurólogo, quien lo propuso, ¿sí? En la actualidad muchos de, estos, de estas alteraciones, de estos síndromes, pues se, se categorizan eh, eh, como en grandes libros que consultan y que son como puntos de acuerdo, como consensuales entre profesionales. Es el DSM5, el Manual Diagnóstico Estadístico de, la, de las Enfermedades Mentales, y el CIE10, ¿no? Que sería el, también el Manual de las Enfermedades de la OMS. Eh, cada, la, la, esta, toda esta visión pues tiene profundas críticas porque muchas veces de, eh, no, no, no, no recoge aspectos de diferencias culturales, diferencias ambientales, genera encasillamientos, eh, estereotipos ¿sí? que pueden llegar a ser también bastante nocivos. ¿no? Entonces, eh, cuando nos paramos en esta en esta visión del neuro de, de, de trastorno del neurodesarrollo hay que tener cuidado. Otra es una visión más basada en la etiología, que es como en las causas, ¿sí? Es un poco más científica, eh, replantea el modelo nomoténtico, ese modelo categorial del DSM y del CIE, y, y, por lo, y es como hacia dónde va, va, va eh, la, la, la tendencia actual, ¿no? Tratar de hablar menos de síndromes, tratar de hablar menos de categorías, de enfermedades del neurodesarrollo, para hablar más de la conducta, del funcionamiento, ¿no? Entonces, que no nos interese tanto si la persona es diagnosticada con autismo o con déficit de atención, que nos importe más cómo es el nivel atencional, cómo es el nivel eh, de inhibición, cómo, ¿sí? Y a eso se le llama eh, postura diagnóstica, ¿no? O sea, que va más allá del diagnóstico y lo que les interesa es ver, eh, no el síntoma, sino ver el funcionamiento de las personas, sin importarnos tanto la categoría o el estereotipo, ¿no? Eso va a pasar en un futuro en psicología, en, to en todas las clasificaciones clínicas, ¿no? La, la, la tendencia es que de aquí a 30, 40 años, ya dejemos de hablar de depresión, dejemos de hablar de déficit de atención, ¿sí? Y se tome otra visión mucho más positiva para los pacientes y sus familias. Bueno, desde la visión clínica, entonces, nos vamos a enfocar en la visión clínica, que es la que se propone en los manuales diagnósticos. Entonces, aquí tengo la comparación, ¿no? De 5 y 10 como ustedes los pueden encontrar y como deben reportarlos ante la Secretaría de Salud, ante el Ministerio de Salud, ante las autoridades de salud, hay que reportarlo en esto, con estos códigos y con estos criterios. ¿Sí? Entonces, tenemos una categoría que se llama trastornos mentales y dentro de trastornos mentales en el DSM tenemos los trastornos del neurodesarrollo o trastornos del desarrollo neurológico o del cerebral ¿sí? mientras que en, la, en el CIE que todavía pues, en, este, en este momento no está traducido serían los trastornos del neurodesarrollo también ¿sí? ahora, acá tenemos discapacidad intelectual y aquí se llaman desórdenes del desarrollo intelectual Sí, eso es lo mismo, con diferente nombre. O sea, dependiendo si lo reportan con DCM-5 o con C10. Y la discapacidad intelectual se puede categorizar como leve, moderada, grave o profunda. Sí, lo mismo, leve, moderada, grave, profunda y un diagnóstico provisional da, la, da el, el CIE-11. Más algunas como retrasos en el, generalizado al el desarrollo y discapacidad intelectual no especificada. Esto es como raro, estos, estos, estos, estos, estos diagnósticos. sí. Y aquí lo mismo, no especificado. O sea, cuando no, no, no cumple los criterios diagnósticos que están en los libros, entonces se da ah, como esto de no especificado. Bien, entonces el primer trastorno del neurodesarrollo, de acuerdo a los síntomas, es la discapacidad intelectual. ¿Sí? Que puede ser causada por diferentes cosas. El siguiente trastorno del desarrollo será los trastornos de la comunicación. Y aquí los llaman los trastornos del lenguaje, el, el habla. Sí, de trastorno del lenguaje y del habla, en el C11. Y tenemos trastorno del lenguaje, trastorno fonológico, trastorno de fluidez o tartomudeos, la, la, la, la, la disfemia, sí, trastorno de la comunicación social. Esto, por ejemplo, surgió ahora y, y aquí, por ejemplo, se emigraron varios de los, de, de, de los que antes eran diagnosticados como de, de trastorno de espectro autista, que era solamente con un componente comunicativo, y ahora deben recibir esto y no trastorno del espectro autista, ¿sí? es mucho más específico. Y trastorno de la comunicación no especificado, acá también tenemos lo mismo. Trastorno de la, del lenguaje, de los sonidos, de la fluidez, ¿sí? trastorno del desarrollo del lenguaje, otros no especificados. De, de, dos, dos sistemas de clasificación, ¿no? Ahora, uno de los que vamos a ver más adelante, o sea, ¿cuáles vamos a ver más adelante? Vamos a ver más adelante, con más detalle, en, otra, en otro módulo. Discapacidad intelectual, este también lo vamos a ver con más detalle, trastorno específico del aprendizaje, sí y dentro del trastorno específico del aprendizaje, acá hay varias, eh, entonces, con dificultades en la lectura, con dificultades en la escritura, y con dificultades en la matemática, ¿no? Y aquí también, con si se dan cuenta, uno no diagnostica dislexia, desgrafía y Lo que se diagnostica es trastorno específico del aprendizaje. Lo mismo, ya no se diagnostica retardo mental o algo así, sino trastorno del desarrollo intelectual, ¿no? O discapacidad intelectual. Eh, trastornos motores, trastornos de la coordinación motora. Cada uno. Otro de los que más se conocen, y que también lo vamos a abordar con más, con más profundidad más, eh, más adelante, en otro día, será el trastorno del espectro del autismo. ¿Sí? Y, bueno, acá hay varias categorías. Si se dan cuenta, ya se eliminó el autismo funcional o Asperger. Eso ya no se diagnostica y ya no es necesario ni especificarlo ni nada. ¿Sí? Eh, ahora, el otro es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. ¿sí? Y, pues, las típicas tres clasificaciones: que es combinada. Eh, inatenta, eh, hiperactiva, impulsiva, ¿no? Esto actualmente se está replanteando profundamente, esto no coincide con la realidad, o sea, es muy difícil hacer a la fuerza encasillar niños en estas clasificaciones. Es más, este mismo diagnóstico o sea, se, se replantea muchísimo porque es un sesgo cultural enorme y vemos unas variaciones en las estadísticas Terrible, ¿no? O sea, en Estados Unidos las tasas pueden llegar casi al 15%, hasta el 20% en algunos estados. En Europa, en Italia, por ejemplo, son del 0.5%. O sea, es muy raro, ¿no? O sea, ni parece más un producto de la cultura, un producto de la disciplina, un producto de, las, de los métodos de educación, que en realidad una enfermedad mental, un trastorno al desarrollo. Pero bien, eso es otra discusión. Tenemos los trastornos por TICS. ¿Sí? y otros trastornos del desarrollo de, de, de neural. Básicamente, esa es la clasificación por semiología, ¿no? Por aspectos eh, sintomáticos que aparecen en, en los manuales diagnósticos. Bien. Ahora, de acuerdo a, la te, a las etiologías, es decir, a las causas, los orígenes, los procesos, hay otras cate, categorías, otras clasificaciones. ¿Sí? Y... Eh, voy a dejar hasta acá este video chiquito.